La comunicación. Como ya estudiamos, es una interacción social en la que se transmite información. Funciones de la comunicación lingüística. Las funciones del lenguaje son diferencial, expresiva, apelativa, fática, metalingüística, poética. Transmite información objetiva sobre la realidad. Ejemplo: textos discursivos, mensajes donde se expresa el estado anímico del emisor como por ejemplo el género lírico. Esta función tiene por objetivo obtener una respuesta del receptor, por ejemplo, textos publicitarios. Esta función es propia de la comunicación oral, se conoce como función de contacto, ejemplo, saludos y despedidas. Esta función pertenece a la gramática, su modo es enunciativo, por ejemplo, aparece en mensajes referidos al código lingüístico pertenece a los textos con valor estético, predomina la forma en que está construido el mensaje, por ejemplo, el texto literario.